Dark, el único canal 100% error, invoca a todos los espíritus creativos que quieran meterse en la cabeza de los demás. ¿Quién quiere empezar? Haz un falso trailer de la pesadilla que tengas en la cabeza y compite en el Dark Fest. ¡No vamos a pasar bien. Entra en la web de Dark y sube tu trailer. O si eres más de mirar y rodearte, vota tu favorito y podrás venir al fan de Bilbao con todos los gastos pagados. ¿Es eso lo que quieren? Si después de esto no puedes volver a conciliar el sueño... Enhorabuena. Te convertirás en un puto héroe gracias a esto. Darkfest, el festival online de falsos trailers de terror.